La verdadera devoción, fíjense ustedes, para que entendamos, es como cuando uno se va enamorando Si ¿Sí? ¿Recuerdan esas facetas cuando uno se enamora? Ay, ve luces de colores por todos lados, mariposas en el estómago ¿eh? Y se siente siempre feliz y siempre contento y la vida gira en torno a la persona que está siendo amada. Bueno, excelente. Eso es lo que debe de empezar a ocurrir ocurrir en nosotros en sentido hacia la divinidad. Tenemos que enamorarnos de la divinidad. Cualquiera de las formas que nosotros querramos o, o necesitemos poner para conectarnos con aquello que es sustancial.